Hola, ¿qué pasa? Bueno, ya estamos en la base de operaciones Base de operaciones ¿Vale? Bueno, pues diario de traer El día 19 de diciembre ¿Vale? Mochilita Lo que es la... Los auriculares Que veis, están ya un poco remendados con cinta aislante, pero bueno, va bien. Es porque, claro, al final tanta flexión, tantas veces, tanto uso. Yo llevo cuatro años, yo calculo unos cuatro años con los auriculares. Yo creo que iban perfectos. Lo único que pasa es que, que al final, pues la parte externa pues, se va rozando un poco. La mochilita 5 litros, como siempre, ya llevo cargado un poquito de, de membrillo. No sé si se aprecia por ahí, pero bueno, un poquito de membrillo. Y hasta hoy vamos a ir con guantes, con guantes, aunque la verdad es que por los grados que hace. Estamos a 12, ha subido. Pues mira, sin guantes. Aquí somos muy machos. Sin guantes, 12 grados, ya sin guantes, ¿vale? Eh, es que hay que contar que luego arriba hace un poco de airecillo, pero como arriba no voy a estar demasiado rato porque va a ser un entreno corto, pues. Pues ya está, ¿vale? No me voy a poner esto, que esto lo uso yo. Eh, cuando voy a hacer bastantes bajadas que tengo lógicamente tengo subida bajada ¿no? pero bueno esto es un cinturón esta pero bueno en principio como llevo y llevo las mallas de compresión ah no las veis ahora voy de vestido pero en principio aguantaré ¿vale? eh, solo voy a llevar cortavientos y de hecho me parece que ni lo voy a llevar yo lo llevaría aquí ni lo voy a llevar el cortaviento lo vamos a sacar y sin cortar y porque realmente eh, no está el día han fumigado como todos los lunes está súper fumigado todo y entonces ya está un poco la maraña ya está repartida un poco, no se aprecian las rayas tan claras pero está como todos los lunes, los domingos no fumigan los lunes sí y, y entonces ya es imposible que llueva lo que es ahora en la mañana, imposible absolutamente imposible ¿vale? así que nada, me falta que tampoco lo voy a poner, iba a poner un poco para mí bueno, llevo como ser un entreno muy corto ni pan bimbo ni nada, ¿vale? Y ya está, mira, aquí llevo los guantes por si fueran días muy malos, que estos son de aquellos. Eh, no sé si lo pone en algún lado, en algún lado lo pone, no va a dry, ¿ves? No va a que bueno, está un poco borrado, pero eso es que que aguantan el agua, que no se cala, ¿vale? Es como membrana de equivalente, parecido, ¿eh? ¿eh? Vale, pues ya está, así que vamos de fresco, no llevo ni camiseta de manga larga ni nada. Vamos de corta con manguitos. Y podíamos ir hasta de corta, pero bueno. Arriba hace un poco de aire. Pues camiseta de manga corta. Y ya está. Con manguitos. Y con eso vamos. ¿Vale? Y las bambas, pues bueno. No me voy a dar estas porque todavía... Para este entreno las ideales serían estas. Las MT2 Trail. ¿Vale? Estas serían las ideales para esta distancia. Para 16, perfecto. Y de nivel y un poco técnico. Estas irían perfectas. Son las mejores que hay para eso. Pero como tampoco tengo yo... No estoy acostumbrado, la espalda yo ya empiezo a estar un poco cascado de la espalda y no llevo ahora entrenos suficientes para tener la espalda acostumbrada. Casi más vale que me vaya con las, con las mt Cushion, que amortiguan un poquillo más y un poquito más protegido la espalda, ¿vale? Así que eso, si no me llevaría a estas, porque estas van muy bien para un entreno así, son un poco más rápidas, subes un poco más rápido con estas. Y pesan más, ¿eh? Estas pesan más que la mt Cushion, pero tiran más rápido para arriba, ¿vale? Ya está, ¿vale? Así que venga, voy a montarme todo. Aquí hay una buena subida, ¿eh? Pero no he subido, no. He estado arriba como para bajar, pero no he bajado tampoco. Muy buena bajada y subida. Aquí hay cabras montesas a veces. Bueno... ¿Qué música tenés? ¿Qué música tenés? Llevo. Bueno, hoy, ya lo he dicho el lunes, y hemos combinado muy bien. Porque yo tenía que entrenar. Y digo, bueno, le digo a mi mujer. Oye, ya tenía fiesta, tenía día libre. Y digo, mira, voy a entrenar. Luego vengo para las dos. Y vamos a comer a algún lado. Que los lunes ya sabes que es precio normal. Es poco más barato, más asequible. Son menús normales. ¿Vale? Y me dice. Ah, pues me llevas Bueno, aquí hay un pueblo grande que hay al lado Me llevas Yo voy A ver si veo algo que te compras En pocas palabras Voy de compras Y luego me recoges Y nos vamos a comer Digo, vale, pues dicho y hecho Así que ese es el plan de hoy Por eso no puedo entrar mucho Utilicéis por ahí si me voy a 20, me mata. No voy a llegar ni a 16. Estoy calculando. Si me voy a 20, he salido a las ocho y media. Pues imagínate. Pues 20 serían dos horas mínimo. Y habría que apretarle por aquí, por estas zonas y... y que... pues llegaría a dos y media más luego el recorrido hasta buscarla llegaría a las tres me mata así que si llego a 15 no sé si llegaré a 15 pero tengo realmente hora y media por y medio incluido todo. Grabar todo. Bueno, ya hemos hecho, digamos, el primer escalón Ahora volveré a subir, pero aquí puedo hablar un poco Al final me he puesto los guantes Porque he visto que el aire era frío Y es verdad que puedes ir sin ellos Pero como yo no llevo ni bus siquiera ahora Ni siquiera bus porque voy un poco ajustando y voy a volver pronto no creo que estén previstos digo mira, para perder menos calorías por las manos al final estás un poco con más energía que si vas perdiendo He grabado un mini vídeo, que ya lo veréis en el canal independiente a este. Estoy escuchando mis propios directos de Twitch. Mis propios directos. De DJ. Así me oigo los fallos. Al mezclar y todo eso, que hago bastantes. Soy bastante cutre. Pero bueno, tengo ganas, me gusta. Me lo paso bien. Y ya está, pero soy bastante cutrecillo o aficionado pinchando. Bueno, pues nada, ya lo he comentado. Ahora vamos a ir haciendo los directos de trail en el canal Trail and Play, que es el canal del Iván, de Twitch, ¿vale? Que antes era Iván 982 y ahora ya lo hemos cambiado, bueno, lo ha cambiado él, ¿eh? a Trail and Play. Ahí tenemos los dos y quedáis todos invitados, invitadas, al que quiera entrar la idea es hacer dos directos a la semana Puede ser martes, jueves, lunes, viernes Por ahí, dos directos A las 10 de la noche aproximadamente En twist.tv ¿Vale? Solo te da falta de correr, ¿eh? Es así No puedes... Tener lo que no entrenas. tan mal, 46 minutos y medio tampoco está tan mal para no estar entrenado bueno pues me daré la vuelta enseguida cuando haga 50 minutos me doy la vuelta, 4 minutos y nos volvemos para abajo porque no me va a dar tiempo la fuentecilla hoy no rellenamos porque no damos ya la vuelta no hay que ir lejos está el acantilado que son 8 de ida, 8 de vuelta, pero es que no me va a dar tiempo nos han cerrado no me acordaba y vamos a ir a comer a Canquico que está en la mella del Valles pero no me acordaba que los lunes cierran hacen festivo el lunes y hoy es el lunes y al pasar con el coche digo Hostia, está cerrado, así que eso nos obliga a buscar otro punto y Canquico no suele haber demasiada gente. tiene no mucho problema en poder, ir a poder aparecer por allá a dos y media. Pero en otros sitios en dos y media es un poco tarde para llegar. Así que hay que volverse ya. Subo a la loma y me vuelvo para abajo. Refrescado, ahora ya hay que volver a subirse. A lo mejor los manguitos se ha ido el sol, está nublado. No creo que caiga, pero se están viendo nubes rápidas ¿eh? por aquí arriba. Bueno, un fallo he tenido que miro la hora y digo contaba como que eran la 1 y 22, son las 2 y 22, así que me queda más de media hora de margen. ¿Qué cálculos hago yo? Uy, tengo el estrés, así que puedo alargar un poco más. Así que voy a alargar un poco más para arriba. O sea, la cantidad al menos. Ya voy diciendo... ¿Cómo se ha nublado? En nada, ¿eh? En nada, Y ya... No se me ve la piel de gallina, no, todavía no. Pero empiezo a, empiezo a estar fresco. Ahora me voy a subir un poco el manguito, si un caso. Pero a subir un poco más que la, la subida queda calor y ya me bajo los manguitos para ya hacer la bajada un poco más, más, sí, más fresco más caliente en la vista pero sí sí la nube, bueno, pero vienen no van para allá están viniendo para acá o sea, si están, bueno vienen como del este ¿eh? para que se hagáis un día, vienen, estamos en Barcelona un poco en la parte de arriba Barcelona y, y viene como de como de Lleida, más o menos, ¿eh? como de la zona de Lleida, por ahí, vale, zona del oeste al este, vale, más o menos, ¿eh? parece eso, pensad es que yo tengo una aliada a ver, aquí está allí, esto del este, sí, el este estaría aquí detrás, eso estaría aquí detrás, más o menos, ¿eh? bueno, venga, seguimos. Los cuervos haciendo piruetas, jugando entre ellos. A ver. No, no hay ninguno cerca Que se pueda ver con la cámara Me han visto y se han subido para arriba Se han ido más altos Bueno, pues este es el acantilado Ya lo estamos Digamos, volviendo a Esto se sube, se baja y a la vuelta se sube y se baja. Entonces ahora estamos subiendo. Punto más alto. Hola. Qué caña de música llevo, eh. Os aconsejo que cojáis mis directos. Los tenéis en YouTube o en Twitch. En YouTube de J Máxima. Y... Os lo descargáis con cualquier programa legal, digamos. Lo descargáis y, y os lo ponéis en el MP3. Va muy bien, ¿eh? Porque a lo mejor tienes dos horas, entero entre dos horas que no tienes que preocupar. Y lo bueno que si vas poniendo, por ejemplo, cada fin de semana uno nuevo, si voy emitiendo que ahora estoy un poco parado de emitir, pero estoy recopilando en un, música nueva para volver a emitir el DJ Máxima así que a lo que decía os lo vais descargando y cada fin de semana para la tirada larga tenéis uno nuevo y si venga eh, son dos horas de media, suelo estar dos horas dos horas y algo bueno, te da para dos horas y pico seguidas, que no tienes que preocupar y música está bien razonablemente arrimete pero sin pasarse ¿eh? porque estamos haciendo con un poco de rodaje ya sabéis que estuvimos tres semanas parado de correr hice pesas, hice algo de bici pero en de rodillo pero no no corrí entonces ahora estamos en la segunda semana de adaptación de nuevo a correr y bueno, al gemelo se queja un poco si la aprieta, déjame derecho, se me queja un poco, un poquito, pincha un poquitín. Entonces hay que tratar las piernas con cariño. La semana pasada, por ejemplo, como era la primera, me, se me quejaban un poco los cuadrices. Cuadrices se quejaban un poquito. Pinchaban un poco básicamente. ¿Vale? Esta semana los cuadrices mejor, pero queda, queda algo de gemelo. Y así hasta que no llevemos por lo menos las tres semanas que hemos parado, pues tres semanas corriendo, no tendremos las piernas hechas de nuevo a correr. Entonces hay que ir pues con cariño. Con cariñito. Venga, llevamos 12 kilómetros. Y medio casi y 260 una hora 24 una hora 24 unos 500 y pico positivos más o menos ahora lo digo 565 positivos estamos a unos 700 metros de altura ahora ya la temperatura no es tan baja cuesta está por ahí atrás He ido casi hasta el cascar un poquito antes, me he dado la vuelta, el 9300. Eh, pues allí ya hacía frío. Aquí ya ha bajado, aquí ya no, no hace frío. Pero están, lo están arreglando. a la parte un poco técnica que hay aquí. Aquí hay que andar despacito, sin pasarnos, porque aquí si sí, sí aterrizas muy fuerte en los pequeños saltitos que hay que ir dando, por las cuatro piedras un poco grandes que hay, si aterrizas un poco fuerte, pues la espalda se resita un poco. Entonces, bueno, bajando, pero sin pasarnos se sin, dice sin emocionarse seguimos llevo unos 16 kilómetros 16,20 20 una hora 44 600 positivos o algo así eh, toda esta es la subida mala esta es la, la que le llamamos el primer escalón que es un poco cojonerillo Me tiene una pendiente bastante, bastante constante Se hace pesado para subirlo Para bajarlo Tienes que retener un poquito Si estás bien de piernas no hay que retener Pero yo ahora que estoy un poquillo lento Un poco delicado Pues tengo que retener un poquito No puedo dejarme, no puedo meter velocidad Porque todo ese trazo en los nudos famosos en el cuadriceps. Se hace como un calambrito como una especie de contractura ¿vale? se te queda ahí encima de la rodilla, constante y dura unos cuantos días, unas cuantas semanas entonces para evitar eso pues bajamos haciendo, sin apretar ya digo, porque no están preparadas las piernas no están entrenadas La fiesta se está acabando, bueno, ya es fiesta cortita. Bueno, vamos a hacer poquito el nivel, unos 600, unos 18 y pico, 19 kilómetros, y ya está, poca cosa. y voy bien de tiempo, por pues, son y media la hora y media, es que me había calculado una hora mal claro, iba como una hora estresada. pero no me da tiempo, no me da tiempo así que bien, bien la hora y media llegaría a tiempo y no me cortarán lo que ya sabéis <risa> lo que siempre decimos una subidita y ya está no llevo el tiempo en pantalla una hora 55 o algo así ya lo veréis en Strava en Strava lo buscáis pues nada más chicos hasta la próxima ha sido un placer Acordaros que esta noche directo más del trail, canal de Iván, que se llama Trail and Play. En Twitch, esta noche, 19 de diciembre, a las 10. Hasta luego.